Hola chicos, me llamo Daniel, soy médico y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre Intenskin. Intenskin es una crema capaz de regenerar la piel madura en poco tiempo. Es bueno para las arrugas y la decoloración o deshidratación de la piel. La crema ofrece resultados tan buenos como los tratamientos de belleza profesionales, pero sin los riesgos que siempre se asocian a los métodos de belleza invasivos. Esta preparación garantiza que el rostro tenga un aspecto mucho más joven y atractivo después del tratamiento. Intenskin es una increíble crema antiedad. Es el último avance de la ciencia de la longevidad que puede devolverle la salud, la energía, la belleza y la confianza que tenía en su juventud. Intenskin contiene ingredientes exclusivos como el ácido glicirífico, principal componente del extracto de raíz de regaliz. Está presente en su forma pura en microesferas y tiene un efecto reafirmante intensivo que da volumen a todas las capas de la piel. Se trata de ingredientes clínicamente probados que son esenciales para la renovación celular, el aumento de la energía y el envejecimiento saludable. Sus arrugas se alisarán y los contornos de su rostro mejorarán, su piel estará más firme, su cabello será suave y brillante y se sentirá 30 años más joven. Te sentirás más feliz. Las arrugas que aparecen con el paso de los años se desvanecen. Tus amigos, familiares y colegas notarán el cambio. Y querrán saber su secreto. No podrán evitar decir, estás genial. Pero ten mucho cuidado. Solo el producto original puede ofrecer todas estas ventajas. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones, pero el Intenskin original solo se vende en la web oficial. Para que no pongas en riesgo tu salud comprando un producto falso, he incluido el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo. Cada persona afronta el envejecimiento de forma diferente. Algunas personas se alegran de tener arrugas en la cara, otras se entristecen por ello. Se sienten cansados, desmotivados o demasiado viejos para hacer algo. Si este es su caso, Intenskin es la solución para usted. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, Intenskin se produce en un laboratorio que cumple todas las normas de calidad de la Unión Europea, utilizando tecnología moderna y los mejores ingredientes. Sí, puede confiar en este producto. Miles de personas en todo el mundo han logrado resultados sorprendentes con Intenskin, y usted también puede hacerlo. Sin embargo, hay que actuar con rapidez. Cada día, miles de personas de todo el mundo descubren esta fantástica fórmula y piden hasta seis o más cremas a la vez. La producción de Intenskin es limitada para garantizar la potencia y la calidad. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta. Cada frasco de Intenskin se fabrica en unas instalaciones registradas por la FDA y con certificación GMP, por lo que se tarda en producir un nuevo lote del suplemento. Así que hay que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Recuerda que este producto solo se vende a través de la web oficial. El enlace a la página web oficial está en la descripción de este vídeo. Intenskin, el aliado más importante en la lucha contra el envejecimiento.